Bueno, pues decía al principio del programa que iba a haber estrenos, estreno normal, que esto es un estreno normal, pero el que viene ahora es un estreno distinto o diferente. La Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, en su momento, puso en práctica una historia que tenía que ver con el uso de los TIC en el aula, los libros de texto digitales para que se enseñe con libros educativos digitales, que estamos en el siglo XXI y estamos en 2016. Seguimiento pedagógico, utilización de las últimas tecnologías. Esto ya empezó a funcionar con 44 centros teniendo precisamente esta innovación a la altura del 2013-2014. Lo que pasa es que ahora... Ahora, en este curso que acaba de empezar, que es el 2016-2017, la expansión precisamente de ese método que es lógico y normal, porque repito, tenemos que estar a la última, casi casi llega a la totalidad de los centros. Y para ello, pues se ha inventado una especie de campaña que tiene imagen y sonido. El imagen, La imagen es un videoclip con unas mascotas, son como figuras eh, geométricas que incluso no tienen nombre, pero parece que se le va a poner nombre por parte de los alumnos. Se hará una especie de encuesta entre los alumnos de las aulas eh, que están cursando sus estudios en tierras extremeños. ¿Y quién pone la música? ¿Quién pone la canción? Guille Milky Way. Pasa que ya Hay gente que... ¿La nueva canción de la Casa Azul? No. Esta es una canción de Guille Milky Way, que de cualquier forma está detrás de la Casa Azul, que bárbaro, de inmediato el personal salta en las alarmas. No. Esta es una canción expresamente hecha por Guille Milky Way para esa campaña, que por cierto tiene un nombre, Scolarium, E, minúscula, S y luego CH, Scholarium, y la canción sí, se llama, porque tiene canción, Interconexión Total. Ya digo, es la parte de audio, la parte de sonido, de esa campaña de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, para que el uso de los tics en el aula, los libros de textos digitales, sea la cosa más normal. Ya digo, hay muñequitos, hay mascotas, hay videoclip, y hay música, y hay canción, y la ha compuesto Guillermo K. -Way, y se llama interconexión total